Música Porque estamos ya conectados Del otro lado con los chicos de Aire Aquí les damos la le da bienvenida Con un fuerte aplauso Los tenemos a todos miraje que Qué, qué ¿Cómo están chicos? Buenos días ¿Cómo están? Muy, Muy bien. bien Ustedes Qué lindo que puede tenerlos a los cuatro Porque en ocasiones Habíamos hecho notas Con el Colo Con Seba por separado Pero ahora Allí Los Aire todos, juntitos. Aquí está el, el equipo completo, incluso con el camarógrafo ah, acá muy de bien. 30, 30, 30, 30, 30. Claro. Este, bueno, agradecidos por el espacio y muy contentos por esta comunicación. Un placer. Y bueno, para conversar un poquito ¿no? de esta nueva canción que llegó con un videoclip precioso también que nos hace viajar ¿no? por, por toda Latinoamérica Sin con duda. un ritmo bastante festivo y que sobre todo honra a nuestras raíces, ¿no? Es las ideas. Sí, total, total. Veníamos eh, diciéndolo, ¿no? Eh, creo que el video finalmente, eh, creo que ejemplifica y, y grafica eh, bastante bien, digamos, esta intención de, de unificar a todo el continente. Este, Uno, si, si ve imágenes, imágenes de muchos lugares de Latinoamérica y pareciera que fuese un solo lugar, ¿no? Uh -huh. o, Tanta la vista, todas las cosas que tenemos en común, ¿no? Desde Por la supuesto. cultura, indudablemente desde la música este, Así que bueno, muy contentos con, con esta canción Que estamos estrenándola Una canción de Colo, metro y Música uh -huh. Y nos representa este, Representa toda esta inquietud que, que venimos sintiendo, ¿no? Qué lindo. ¿Y cómo ha sido la repercusión hasta el momento, digo? Porque ustedes tienen fanáticos no solo en Argentina, sino en distintos países. ¿Les gustó quizás verse identificados ¿Seguro? en un tema y en un videoclip de aire en este caso? Todavía no hemos tenido la oportunidad de ir a presentarla afuera. Uh -huh. eh, ahora en septiembre tenemos una girita por afuera y de a poquito iremos presentándola. Pero de a poco también a través de las redes sociales, claro. a través de las plataformas digitales, los comentarios <risa> llegan. Eh, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, eh, no, no me acuerdo de dónde. Más, pero, <risa> claro, eh, claro. Es, es muy lindo, es muy lindo poder eh, recibir eh, esto, es, estos cariños, este, uh -huh. este afecto que, que provoca en algún punto la canción, ¿no? Y la música en general no, uh -huh. nos provoca y, no, y, y nos propone unidad, ¿no? Así uh -huh. que para nosotros es un es un lujo poder estar eh, comunicando esta canción y, y, y haciendo de que podamos estar todos más cerca. Seguro. Chicos, esta tiene una letra muy poderosa la canción. Habla, bueno, del ser consciente, del presente, de las raíces, hace foco en las raíces. ¿Cómo fue la composición de este tema? ¿Cómo llegaron a este resultado final? Es una búsqueda que tiene que ver con, con lo interno, ¿no? Uh -huh. eh, estamos un poco en ese viaje de dentro sí. para afuera. Exactamente. Exactamente. Es un, es un viaje interno que, que tiene por objetivo y tiene por finalidad sumar, ¿no? Básicamente, poder mejorar las cosas. Eh, muchas veces uno piensa que tiene que mejorar las cosas de afuera y a lo mejor hay que mejorar primero adentro uh -huh. y ahí a partir de ahí empieza a cambiar el mundo, ¿no? Uh -huh. este, nosotros un poco tenemos... Eh, esa inquietud eh, y, y creemos que la música es un puente ideal para, para poder eh, aportar esta propuesta ¿no? Eh, uh -huh. las ideas es una canción que, que propone básicamente eso ¿no? Eh, poder eh, eh, practicar eh, de una manera más grande, de una manera más efectiva la empatía la cercanía eh, y eso creemos nosotros que se hace a través de del cambio interno y de y de mover los pensamientos y mover las ideas como dice la letra de la canción seguro y ya preparándose para unas giras que van a emprender este año no bueno hay fechas ya en Salta en Chaco en Buenos Aires a mí me parece que en ese itinerario falta Mendoza sí, no totalmente. sé qué opinan ustedes me parece que una fecha acá en la provincia tiene que haber sí o sí sí de verdad está pendiente <ríe> Estamos, estamos debiéndole a, a, a Mendoza sí, sí. A la visita. Sí, sí, sí. Este, era mi, tene, mi intención este, el año pasado cuando em, empezó a haber aperturas para hacer conciertos en teatro. Este, bueno, la, las condiciones sanitarias en Mendoza estaban un poquito más restringidas que en otros lugares, uh -huh. por eso no hemos quedado con las ganas de ir, pero seguramente este, este año vamos, vamos a ir a visitarnos. Qué lindo, Seguro. me encanta. Bueno chicos, y ya mirando hacia atrás todo lo que pasó. Este, este cambio que tuvieron que hacer como grupo, buscar otra apuesta, otro nombre, después la pandemia que vino y que obviamente golpeó a todo el ámbito de, de las artes escénicas. Ya consolidados como grupo y, y viviendo esto de sacar sus canciones, listos para hacer conciertos y demás. ¿Cómo ven el camino recorrido? Todo, todo esto que costó tanto y que ahora trae sus frutos. Morning. Yo, eh, pues, de la voz, eh, no, muy, muy contento, muy feliz por, por cómo se han dado las cosas. Este, ha sido complejo, como vos decías, este, pasar de, del anterior grupo, tener un momento ahí de incertidumbre, de no saber eh, hacia dónde iban las cosas después. Empezar y cuando estás tomando envión eh, se corta todo con, con la pandemia, pero a pesar de eso hemos, hemos tenido momentos muy, muy lindos a lo largo de la pandemia. Hemos podido capitalizar este, la situación de estar en casa y de estar eh, generando cosas constantemente, y por suerte eso, eso ha tomado un, un camino y ha ido marcando el rumbo, ¿no? Uh -huh. Sin dudas. Bueno, se ve reflejado, ¿no? Sí, en claro. cómo lo quiere, los quiere su público, en las canciones preciosas que han dado a conocer en este tiempo. Así que ha, ha valido la pena, ¿no? Pero por supuesto, y los reconocimientos, <risa> premio Gardel, supuesto. muchos reconocimientos en, en estos años como aire, así que un honor me parece para ellos poder por supuesto, transitarlo. Sin dudas. Chicos, ha sido un placer enorme poder charlar con ustedes gracias al camarógrafo, porque sí, también. les iba haciendo las aplauso palabras <risa> Yo al principio pensé que íbamos a tener Mira, una imagen ahí, fija, el, el, pero no iba tú, sí, tú no, sí, no, sí. no, un capo total. Gracias camarógrafo, te queremos. <risa> y bueno, nuestro público de Mejor de Mañana, más que invitados, a seguirlos a los chicos de aire, por supuesto en sus redes sociales, en las plataformas digitales y además sí. ver este precioso videoclip que han publicado allí de Las Ideas, su nueva canción para todo el pueblo latinoamericano. Es un tema precioso. Gracias chicos, beso Gracias. grande y los esperamos acá sí, en abrazo. Beso grande, que esté muy bien. Chau, chau.